Pasa con la movida del cine latinoamericano en esta edición 24 del Festival de Cine y de las Culturas Latinoamericanas en Biarritz, País Vasco, Francia. Pues estoy acá en el Festival de Biarritz porque acabo de volver a Francia y sencillamente me llamaron para ayud ayudarles a, a presentar unas películas de la, de la competencia, así que solo estoy acá para disfrutar del festival, presentar y presentar películas. Entrevistamos al anterior agregado audiovisual para los países andinos que trabajó en la Embajada de Francia en Colombia él se encontraba aquí en Villarriz presentando las películas de la selección oficial. Estuve cinco, cinco años en Colombia, acabo de volver, ya, volver a Francia hace un mes y medio en, a finales de, de, de agosto y francamente, bueno, todavía no, todavía no realicé que ya no estoy viviendo en Colombia, um, creo que es mi país también, es mi, mi otro país. y. Um, y no, no es tan fácil, no sé, fue, fue muy duro irse, ir, irme allá porque considero que tuve mucha suerte estar viviendo en Colombia y trabajando en este, en este sector en este momento uh, fue un, fue unos, fueron unos años maravillosos pues a nivel, a nivel personal por supuesto porque, porque, porque lo, lo pasé muy bien, dejé uh, muchos amigos allá y muchas cosas que pasaron en mi vida también muy muy importante sucedieron en, en Colombia, pero también porque a nivel profesional fue un, fue un, un sí creo que fue una, una época un poco dorada con una una, una, una especie de, de necesidad general de, de crear de hacer películas de, de, de, de filmar de contar historias con Creo que un momento muy importante en la historia de Colombia en, en, en el ámbito de la, de la creación cinematográfica, pero creo, creo que también es algo que, que se puede que se puede afirmar de otros sectores de, de, de, de la cultura. Pero creo que realmente Colombia está viendo ahora algo que me parece un poco similar a lo que vivió España con la movida y no solo nada más tuve mucha suerte de poder estar al centro, bueno, al, al alrededor de este movimiento y disfrutarlo, sencillamente. Desde Biarritz Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego.